hola amigos cómo están bienvenidos a todos estoy aquí para conversar con ustedes y para darle algunos tips o experiencias para compartir eh, sobre el tema de ventas ¿sí? vender hoy en día es muy importante ¿sí? eh, bueno acá tengo una frase no te preguntes cómo puedo hacer más dinero pregúntate cómo puedes servir a más gente ¿Cómo puedes llegar a más clientes? Seguramente tú tienes alguna marca, vendes algún producto o programas algún servicio o tienes una carrera profesional, ¿cómo te puedes vender más, más o mejor como profesional? ¿Sí? ¿Cómo te puedes vender a algunas empresas? ¿Sí? No solamente tiene que ver esto en el tema de negocio, sino también en la parte profesional. Dice cada persona, cada uno de nosotros somos un producto, ¿Sí? somos un producto, eso es venta. Venta tiene que ver cómo caminas, cómo sonríes, tiene que ver también cómo vistes. Antes yo, por ejemplo, trataba de salir a vender o compartir con un cliente a polvo. Y obviamente la gente no me creía. Y después empecé a cambiar, empecé a leer libros y por ahí los maestros te enseñan. Y obviamente he aprendido a punto de error también. Entonces yo les comparto para que ustedes ya eviten eso y este, para que no sea... Eh, eh, ...obviamente repetitivo y los errores, ...obviamente, ¿no? ...los errores... ...no existe un negocio o empresa que tenga éxito sin vender... ...todas ventas, señores... ...todas ventas... ...si tú quieres ser el mejor abogado... tienes que saber vender a tu cliente... ...y vas a ver que vas a ser el mejor abogado... ...si tú no sabes venderte como, como profesional... ...no sabes venderte como un buen contador... ...no vas a tener clientes... ...aprende a venderte... ...aprende a venderte... ...¿sí? ...aprende a atender a tu cliente... ...obviamente está la atención... Estate atento, listo, eso es lo que le encanta a la gente, ¿no? que, que, que le sirvan, ¿sí? que le sirvan rápido y que le escuchen. ¿sí? Bueno, ¿por qué mueren los emprendedores? Por ejemplo, hay muchas, muchas empresas que empiezan, muchos productos lanzan al mercado y sucede que mueren. ¿Por qué? Porque no saben vender. Saber vender es muy vital para mí y creo que toda persona debe saber vender. Y usted, si, si usted sabe vender, posiblemente le va a ir bien en la vida de verdad en serio aprenda a vender aprenda a vender métase a, a, a cursos le hace libros y vas a ver que le va a ayudar bastante eh, crecer como persona sí y obviamente también va a crecer su parte financiera por qué mueren los emprendedores porque no saben vender así de simple no saber vender es fatal si tú quieres ser empresario, el primer paso es saber vender. Aprende a vender. Okay. Número dos, ¿quieres vender más? Escucha a tu cliente. Aumenta tu capacidad de escuchar. Hay mucha gente que parafanando, hablando de mucha maravilla de su producto, de su empresa, de su servicio, pero no escucha al cliente que está buscando. Aprende. Buscar su insight de tu cliente Aprende eh, eh, Quizás capta la psicología ¿no? Del cliente que busca ¿Sí? Y solamente vas a detectar eso Escuchando ¿Sí? Muéstrale Hágale tocar el producto Hágale tocar, si es posible Hágale probar el producto ¿Sí? Si una persona está Está de apertura ¿no? Primero la empatía, tiene que caerle bien Cliente, <coughs> perdón, tú no puedes vender a un cliente que te cae mal, ¿cierto? Entonces ahí está la empatía, caele bien, state atento, ¿sí? Sonríe, viste bien, ¿ok? Entonces, si una persona, si ya, ya está más o menos decidido, hágale tocar el producto, el hacer tocar es importante y hacer la degustación también es espectacular, ¿ok? Te va a funcionar, ok, por último, escucha el 80% a tu cliente y habla el 20% si esa persona se está escogiendo, está experimentando, está viendo el producto, cállate si te pregunta responde en pocas palabras, que sean rápidos, sea rápido las respuestas, ok entonces ya sabes, 80% de escucha, 20% habla, no hables demasiado el cliente te quiere decir varias cosas de su necesidad. Quizás te quiere comprar varias cosas, varios productos, pero como no sabes escuchar, tú, te, tú hablas y hablas y hablas y muchas veces pierdes muchas ventas. Aprende a escuchar. La clave en ventas es vender una estrategia, hablarle a la mente. Háblale a la mente Cómo este es tu producto, cómo tu servicio le podrían ayudar, o cómo le pueden maximizar en su negocio, o cómo le podrían mejorar su calidad de vida. Eso es andar con estrategia. Piensa, ¿sí? Y muéstrale, de verdad, hágale tocar, muéstrale a la persona. Los especialistas, eso lo llaman la neuroinfluencia. Muchas veces. En las personas, los clientes, compramos por experiencia y por la imaginación. Experiencia porque alguien en la televisión, un compañero, alguien ha visto usar, por ejemplo, una ropa. Por la imaginación, porque se podría ver diferente y podría lucir quizás con una zapatilla si se compra un pantalón. Eso es la imaginación. Entonces, por dos cosas es que hacemos siempre la compra, por experiencia y por la imaginación. Entonces, tú vas a captar eso, por ejemplo, escuchando, ¿ok? Bueno, muestra, muestra tu producto, muestra tu producto o tu propuesta, cómo le podría ayudar su problema.